Varios operativos se llevaron a cabo en calles de San Francisco de Macorís. El coronel Jiménez de la DGC asegura forman parte de los trabajos en el reordenamiento del tránsito en esta demarcación. A mi llegada acá hemos comenzado a identificar cuáles son los puntos vulnerables. Tú sabes que tenemos poco tiempo acá, pero estamos trabajando lo que es la organización del tránsito. Le estamos haciendo recomendaciones a la alcaldía. Eh, nosotros tenemos, si se quiere decir, un plan que le hemos vamos a presentar a la fiscalía para presentar, o sea, para habilitar vías de desahogo de la ciudad, o sea, una vía alterna donde las personas puedan tener un acceso rápido y también una salida rápida de la ciudad, la salida a Nagua, la salida a Salcedo, la salida a Santo Domingo, para ver cómo podemos descongestionar el tránsito que las personas que van a su trabajo hacer sus diligencias fuera o dentro de la ciudad tengan una vía de acceso rápida al ser cuestionado sobre las principales problemáticas que enfrentan manifestó tal problemática para mí ha sido que he tratado de organizar y eso causa a veces molestia por ejemplo si usted puede observar aquí la mayoría ya el 90% está usando su casco protector eh, Los ciudadanos que transitan el vehículo eh, de cuatro gomas o sea en vehículo, valga la redundancia, usan su cinturón de seguridad, usan su malvete, usan sus placas que le corresponden, de exhibición. O sea, nosotros hemos hecho un trabajo en beneficio de la sociedad, en beneficio del Estado, en beneficio de todos, porque no es justo que paguen unos y otros no. Nosotros tenemos que fiscalizar a todos sin distinción, no importa la, el estamento social que pertenezca, nosotros somos garantes de la aplicación de la ley y del orden público, y esa es nuestra misión y siempre la vamos a cumplir para beneficio de todos y todas los dominicanos. Advierte que en los próximos días continuarán en otras zonas para exigir el cumplimiento estricto a las leyes de tránsito. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.